niñas, caralianos, este video es para Hipólito Pichón bueno, es para que lo vean todos pero él hizo una pregunta interesante con respecto al video anterior de donde les estoy enseñando a apoyar y a colocar la voz él dice que se le hacen muy difíciles los agudos y bueno sí, sí quiero decir que, Hipólito que sí, es lo más difícil llegar a hacer buenos agudos, pero también es difícil hacer buenos graves uno tiene un registro establecido, pero lo puedes ampliar tanto hacia arriba como hacia abajo. Y, y es difícil, es difícil, pero como en todo, es con práctica y perseverancia. Ah, lo que sí te voy a explicar es que hay mucha gente que piensa que hacer un falsete o hacer la, la voz falseteando, falseando, creen que eso es un agudo y no por ejemplo, de alguien que quiera cantar la de... Un, alguna de los BGs, ¿no? Estoy frío y estoy sucio, pero eso estoy fingiendo, estoy falsificando. Eso no es hacer agudos. En ese caso, en mi voz, ¿eh? este trabajo, pero como todo es de práctica. Acuérdense que les dije que lo más importante es que hicieran sus abdominales, creo que la regla había dicho que lagartijas o sentadillas. no, no, no, se me fue, estoy bien idiota, pero no, son abdominales porque tenemos que fortalecer el abdomen y ya les dije, dentro tenemos un músculo que se llama diafragma y es donde se apoyan los pulmones. Y ese apoyo tiene que estar chido para que salga una columna de aire íntegra, de, de derechita. Eh, y eso es lo que le va a dar empuje a tus cuerdas para que puedas colocar un buen agudo. Ya les dije, hay que sentir. Y los agudos hay que sacarlos por acá, por la frente. Pues eso es todo. Cuando van a hacer un grave, creen que... Hacer la voz así es hacer un grave y están encolando. Se llama encolar la voz. También estás fingiendo un grave. No, es también igual, con apoyo, con apoyo y hacer un grave y te puedes ir. Y es, es este para abajo, es de repente, en mi opinión, creo que es más confuso de repente, eh, darte cuenta dónde estás engolando y dónde no, pero eso te das cuenta en el apoyo, porque cuando engola se siente muy aquí así como apretado, fíjense, eso es todo, ojalá te haya servido men, hipólito y este, pues a chingarle, si te gusta hay que chingarle, chao, gracias, si quieren seguir escuchando estas mamadas de clases pedorras, pues denle a la campanita y al like para que la siga recibiendo y nos vemos